El siguiente ponente en este caso es otro profesor de la escuela, Miguel Ángel Conde en este caso el proyecto no es tan de investigación sino es también la parte social que tenemos que apoyar desde la cátedra en este caso lo que nos propuso Miguel Ángel y nos pareció muy bien en la cátedra era empezar a desarrollar un MOOC ya todos sabéis ya lo que es un MOOC, pero si alguien no, no lo sabe, pues es un Massive Online Open Course, es decir, un curso que se supone que puede utilizar mucha gente y en abierto, fundamentalmente basado en pequeñas eh, recetas de vídeo. Y en este caso la idea era bueno pues tratar de utilizar estas tecnologías que empiezan a imponerse en, en Internet para generalmente cuestiones muy tecnológicas, pues dar una visión más de aplicación a las personas mayores. Es decir, eh, hacer unos pequeños, un pequeño curso que sirviera para que las personas mayores pudieran utilizar... Eh, estos equipos. Sí, es la última, el último botón de la derecha. Y seguro que Miguel Ángel lo explica mucho mejor que yo, así que os dejo por no ahí. Mucho mejor, mucho mejor. Bien, buenos días. Como ha dicho Vicente, pues bueno, nosotros aquí, eh, cuando surgió la oportunidad de la cátedra y también pendientes de este año pasado, hicimos una experiencia basada en el uso de dispositivos móviles con personas de una edad relativa. Eh, ...sobre todo buscando aplicaciones específicas para este tipo de personas... ...en función de sus necesidades... ...pensamos o detectamos también ciertas necesidades... ...al final en qué estamos... ...estamos en, en la sociedad de la información... ...toda todo la información es importante... ...toda la información se almacena... ...en la sociedad de las TIC... ...ya nos estaba contando todo ya antes... ...la cantidad de aplicaciones que nos encontramos hoy en día... ...la cantidad de aplicaciones que están disponibles... ...para tanto para, para, para nosotros como las personas mayores... ...pero aquí viene un poco la pregunta... ...vosotros pensáis... ...viendo esta imagen... ¿Que todo el mundo usa la tecnología de la misma manera? No, evidentemente. Probablemente el niño utilice, no, ya no digo para qué, ya no digo la finalidad, sino digo la manera que, que se utiliza. El niño utilice la tecnología de una manera, las personas eh, de una edad entre la infancia y digamos la, eh, la semertud, eh, pues lo utilizan de otro, y las personas un poco mayores pues, lo utilizan de otro. Bien, evidentemente, esto nos lleva a plantearnos si realmente las TIC ¿Son inclusivas o son excluyentes? Y aquí yo os lanzo esa pregunta, ¿qué pensáis vosotros? Y veo que hacéis así, que sí. Que sí que... ¿Qué pensáis? ¿Son exclusivas? ¿Son incluyentes? ¿Inclusivas? ni inclusivas ni excluyentes. Subjetivamente sí. Aquí tenemos que hablar un poco de la diferencia de los rangos de edad en los que nos movemos, porque hablamos mucho de mayores. Entonces yo ahora lanzaría la pregunta: ¿y qué es una persona mayor? ¿Cuántos años tiene? 72. ¿Cuándo se haya dicho 72? Bueno, me le canto eso a su problema, de de edad, con lo cual. Yo a lo que voy es a lo siguiente. Si ahora mismo pensamos, ¿una persona de 55 años es una persona mayor? Depende tanto y seguro Pero según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a partir de 60 años y según en qué países, en los países desarrollados, sí que serían personas, personas mayores. ¿Ellos usan la tecnología de la misma manera que una persona de 80 años? No. Para una persona de 60 igual no es excluyente, pero para una persona de 80 igual sí lo es. Entonces, nos tenemos un poco que plantear que mover en ese en ese tipo de, de franjas lo, lo de por los mayores eh, entonces no nos falta eso tenemos que pensar cuáles son las mayores dificultades esto ya nos ha presentado una cosa muy interesante realmente la formación la formación nos puede llevar a que la tecnología deje de ser suficiente cuántas veces lo no habéis oído esa frase de ay no quiero tocar el móvil a ver si se va a romper o ay que no quiero tocar el ordenador a ver si se va a romper yo le lo he oído mucho entonces lo que se busca es buscar maneras de paliar esto yo os voy a poner un ejemplito, bueno, os datos, por, por poneros un caso concreto de la tecnología móvil y de Internet, fijaos, estos datos de, del mundo, actualmente, de ITUTEC, que es una empresa que se dedica a este tipo de estadísticas, y vemos que las suscripciones de, de, de teléfonos móviles ya son superiores a, a las de teléfonos normales en casa, que la gente utiliza más Internet móvil que Internet en casa, con lo cual cada vez es mayor esto de tener Internet en todos los sitios, de tener dispositivos, de utilizar las TIC, etc y en concreto nosotros nos hemos focalizado bastante en lo que vamos a ver en teléfonos móviles porque es una cosa que tenemos todos en el día a día porque es algo que utilizamos y porque en muchos casos no se saca el aprovechamiento que se quiere desde de esos teléfonos cosas que debería tener de... normalmente el 90 de las personas de las personas mayores de 55 años tienen un móvil no estoy diciendo un smartphone vale estoy diciendo un móvil un móvil para utilizar diferentes cosas que normalmente utilizan solamente para llamar a partir de los 80 utilizan solamente para llamar y para mandar mensajes. Y espero que aquí me denos excepciones, que sería lo ideal. Según ciertos datos, en España no está clara esta publicación, el 6 18% de Reino Unido, el 18% de las personas de Reino Unido, por ejemplo, tienen un smartphone en estos rangos de edades, con lo cual, siempre estamos hablando de un, rango un, un más amplio y aquí en España, según eh, los informes de España, de la Fundación Orange y del de, de, informe de la Sociedad de, de la Información de, de Telefónica el 51% de los mayores de entre 65, el 55 y 65 años acceden habitualmente a internet con lo cual la tendencia está cambiando y lo que hay que buscar es hacer que eso se incremente si hay un 90% de personas que si tienen un móvil y tienen conexión ¿por qué no tenemos un 90% de personas utilizando ese dispositivo para otras cosas que no se han y, y os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta para que veamos un poco lo engañados que estamos. No sé si conocéis a este señor. Este señor, Joaquín Reyes, es un monologuista. Eh, a ver si me deja saltar el anuncio. ¿eh? Bien. No voy a poner el monólogo entero, está muy bien, pero no lo voy a poner. Voy a ver un punto concreto aquí. Él está explicando, en este punto, que ha tenido que ir a ver una obra de teatro que es Otelo, vale No le gustó mucho la obra de teatro, pero no viene al caso, pero la cosa es que veamos una cosa que nos hemos encontrado mucho y que deberíamos intentar cambiar, ¿vale? Lo voy a poner a ver qué os parece y a ver si me decís... sí lo voy a esto en tres horas. Ajá. Entonces, estaba yo pleno, en pleno raye, cuando son un móvil. Ahí. A ver, esto es una persona mayor aunque le han dicho que la silencia no la ha silenciado porque le ha cogido a ver, voy a silenciar, no lo ha silenciado a ver, a ver, a ver que me lo explicó mi esto, a ver porque además las la, la personas mayores lo narran todo a tiempo real a ver, espérate, espérate ¿cómo le ha hecho el eh, ajuste no lo ha silenciado, no lo ha silenciado y está al quinto porque no oye bien y yo lo que no hombre me lo dicho que estaba teniendo meses más para allá y yo me estaba ahí, Tour -tour -tour -tour", A ver ¿sí además yo me estaba pensando a ver en el bueno entonces, ya... me... ¿eh? Yo como no así, digo... Me ha sacrificado yo así. Y el señor... ¿Eh? El señor... ¿Y mi hijo? El móvil. ¿Eh? El móvil. ¿Eh? El móvil. El móvil. El móvil. ¡Es el mío! ¡Joder! ¡Está sonando en su bolsillo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! sí sí! El el tío, a ver, espérate, se puso a los magnificadores, a ver, levantó su cachafa, se fue para el pasillo. A uno de los gente, a otro jugaba, se presentó en el pasillo, se plantó en el pasillo ver, el, tío, y la, el tío, a ver, espérate, seguían a nadie, espérate, quién es eso. Dentro de que esto es una caracterización y que está muy exagerado, muy exagerado, ¿cuántas veces nos ha mostrado esto. ¿Cuántas veces? O sea, yo no estoy hablando de nada. Y, y vosotros pensáis que realmente ese que se ha tenido que poner, que ha tenido que mirar, que, ha, que le ha costado mucho silenciarlo... Ya no digo el enterarse o no, porque el enterarse o no nos puede pasar a nosotros. Quiero decir. Me refiero al hecho, simplemente que no que no haya sabido igual ponerlo a, a tiempo en silencio o que lo considere una cosa compleja. Lo que hay que intentar es evitar ese tipo de, de comportamientos. Con lo cual, nosotros lo que buscamos fue nuestra idea nuestra idea lo que fue fue formar un TIC con las TIC. Es algo bastante arriesgado porque al final eh, lo que intentas es con las tecnologías de la información y la comunicación, a través de un MOOC, en nuestro caso va a ser, vamos a intentar formar en el uso de dispositivos móviles, que es formar en las TIC. Claro, alguien me podría decir, ya, pero si es que si la gente no llega a utilizar esas TIC, digo, ya, pero habéis visto lo que ha dicho Toya del. del autobús este que, que va por allí, de la cantidad de cursos que tienen presenciales, entonces lo que tenemos que buscar es decir, bueno, el medio lo tiene, vamos a darles una herramienta más que al final va a ser un loop que les enseñe pues, a hacer este tipo de cosas. En concreto, lo que nosotros hemos trabajado ha sido con dispositivos Android e iOS, y en concreto con los smartphones. Habría me dirá, bueno, ¿por qué no con un dispositivo normal y corriente? Pues en principio porque ese tipo de dispositivos quizás tenga más fácil de que te lo enseñen mis hijos. ¿Vale? Mientras que con un smartphone es algo más general, aunque hay muchísimos tipos de smartphone, y, y es algo que se puede fácilmente llevar a internet. En este caso, pues bueno, definimos hacerlo como un MOOC. ¿Por qué un MOOC? Porque llegara a la mayor cantidad de gente posible y porque sobre todo el formato vídeo, según en qué colectivos, puede ser eh, muy útil. Porque podemos volver para atrás, para adelante, de todo. Varias veces, ir pasando por las diferentes etapas, etc. Digamos además que hay un, hay un factor de socialización muy importante en los que siempre ayuda a este, a este colectivo de personas. Bien, ¿cómo lo hicimos? Bueno, en principio estudiamos diferentes características que eran las funcionalidades que, según los diferentes estudios, más utilizaban las personas mayores, los estudios que hay que tampoco es que sean muchos. Entonces, eh, sí que vimos que, por ejemplo, la agenda la utilizaba, mandar mensajes, o qué podía ser útil, no, no realmente que, que utilizar a todo. Eh, utilizar el navegador web, utilizar el correo, etc. Pues bueno, decidimos eh, hacer un MOOC. Eh, el MOOC lo hemos montado, tengo que decirlo, en, en la Universidad de León en un Moodle, porque no teníamos tampoco un convenio claro todavía con ninguna plataforma de, de MOOC, por lo cual hemos tenido que hacerlo aquí, hemos tenido que utilizar las herramientas que hay, que no son las más óptimas para este tipo de de formatos. Entonces, bueno, os voy a enseñar. Os voy a enseñar el Os voy a enseñar algún vídeo, sobre todo. Igual no se oye demasiado bien, porque estamos todavía puliendo un poco la edición de los vídeos. De hecho, se oirá bien el de presentación. Se oirá seguramente mejor que otros. Pero igual otros no, tanto voy a cambiar el rol para que se vea como un estudiante, porque ahora está como administrador. Y no es la idea. Pero bueno, la idea sobre todo es conducir. Qué bien. No sé yo, eh. Sí, así. el portátil si no. No, pero lo está cargando usted. Bien. Por poner un ejemplo, al final es una bienvenida al curso, se explica un poco cuál es el modelo de MOOC que se quiere seguir, cuál es la guía docente que se va a utilizar durante el curso, y luego en algún, por ejemplo, esto sería simplemente para comenzar, pero seguramente los que más interesen, que se puedan ver, si quieren, sean, por ejemplo en este caso, que es la gestión de la agenda del correo electrónico, hay un vídeo de presentación, como el que hemos visto, que voy a obviar, y tenemos un espacio para explicar eso, NIOS y un espacio para explicar eso, NANDRE. En concreto, vamos a mostrar un vídeo. Este se oye bastante mal, con lo cual, probablemente el sonido, si puedo, lo, lo bajo un poquito. Bueno, en este vídeo vamos. Voy a intentarlo. Por lo menos hoy bueno, vamos a aprender a añadir nuevos contactos a la gente, a enviarles mensajes y llamarles. Lo primero que vamos a crear un nuevo contacto. Esto fue una parte del trabajo que hizo un cueto que fue la persona en el que estaba dedicado. Hacemos clic en el icono de la aplicación para entrar en los contactos. Creo que con este visor no se puede maximizar. Y además que está en la esquina superior derecha para añadirlo. Y en añadir otros otro. ordenadores sí que se puede... a entrar los que queremos su nombre, los apellidos, la empresa, lo que queramos añadir el contacto. No hace falta que añadamos todos, solo los que queramos. Bien, y esto es más o menos lo que hemos desarrollado. Ahora la idea es eh, terminar de pulir esos vídeos, el montaje, sobre todo porque es bastante importante, y tratarlo de plasmar en una plataforma eh, que realmente sea para esto, porque al final lo que hemos hecho es un poco un apaño y dejarlo a disposición del público. Y luego ahí estudiar, eh, sobre todo el feedback que nos puedan proporcionar, porque al final nosotros hacemos esto muchas veces hacia edad. Las... Nosotros nos fiamos de los estudios que hay y precisamente lo que necesitamos es el de la persona mayor para ver si, si realmente esto le resulta convincente o no, si la autoridad está viendo espíritu. Así que esto es todo. Si hay alguna pregunta...